Para crear un formulario con tiempo limitado, debéis de instalar primero desde el G Suite Marketplace. Para imitar este enlace. Como veis hay unas cuantas condiciones, deberéis de aceptar si queréis utilizarlo. Una vez que lo habéis instalado eh, tendréis que abrir de nuevo el, el formulario y aquí en los complementos veréis cómo aparece disponible. Lo que hay que hacer es indicar la fecha y hora a la que se, en la que se cerrará ese formulario y podéis añadir un mensaje diciendo Diciendo la razón por la que se cierra el, el formulario. Y finalmente le podéis dar a, a salvar y guardar. Bueno, salvar y bloquear. En el caso de que quisierais deshacer esta, esta acción, es tan sencillo como volver aquí. Y quitar esa, esa condición.